Hoy vamos a aprender las vocales. Empecemos con la vocal A. Avión. Azul. Amarillo. Ahora vamos con la vocal E. Estrella. Elefante. Escalera. Ahora con la vocal I. Iglo. Isla. Iguana. Ahora cuál sigue, amiguitos? Correcto, la vocal O. Oso Oruga Olla Y por último la vocal U Uva Uno Uña Eso ha sido todo por hoy amiguitos. No olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video. Adiós.